De los Estados frente al derecho internacional. Y la respuesta es la soberanía queda en el momento que por un acto de soberanía, de autodeterminación, firman un tratado, aceptan vincularse a un tratado de Ahí está el ejercicio de la soberanía. ¿Vamos bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Intervención de dudas, compañero? ¿Vamos bien? muy clara, imaginario. o demasiado clara con no esa declaratoria general de inconstitucionalidad. Bueno, eso no es muy fácil, ¿verdad? Sí, sí. sí el, el artículo incluye la cuestión de, de los tratados, ¿no es cierto? Sí, de, de, de, de, de, serán parados los tratados. En verdad era más como un comentario para que me también, es eh, si los legisladores realmente tenían conciencia de la entrega de soberanía, entre comillas, de eh, la cuestión de los tratados internacionales, ¿no? porque si lo, ve más, más, si lo puede, pudiera ver más adelante, ¿qué consecuencias políticas incluiría? Está la cuestión de efectivamente de la soberanía. ¿no? Eh, yo puedo contar el caso de Perú en la cuestión de justamente hay todo un debate público sobre cuál es la intervención de la Corte Interamericana en casos juzgados en Perú de derechos humanos entonces claro, hay casos de violaciones de derechos humanos que han llegado a la Corte ¿no? y la Corte ha dado razón contra lo que decidió en algún momento en el Estado peruano o eh, mejor dicho, en contra de ciertos violadores de derechos humanos que perdieron juicios en País en Perú. Ahora, el tema es que, claro, eh, están pasando ciertas cosas que eh, hay determinadas decisiones judiciales que se, se están buscando también en la Corte Interamericana que eh, sean revertidos a, a favor de gente que, bueno, este, sufrió violaciones de derechos humanos. Entonces, claro, parte del debate es el cuestionamiento político de por qué van a intervenir. En decisiones nuestras, ¿no? claro, obviamente sin tomar en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que en algún momento cuando se firmó el tratado, pues se dieron de esa soberanía. Entonces, claro, justamente era ahora que veo ese artículo y esa modificación que hay hasta el 2011, justamente es, es como un eh, habría que ver cuál es la, eh, la influencia política en ese momento para justamente hacer esa, esa modificatoria. ¿no? Y usted realmente tenía conciencia de. De cuáles son las implicancias a largo plazo. Bueno, creo que este fue el resultado de una cuestión política. Pero ahorita, menos. En relación con lo que usted ha estado comentando y que se relaciona con lo que el compañero comenta, es que esas discusiones incluso ya se han tenido aquí en la Suprema Corte con la contradicción de Tesis 293 en donde terminan diciendo, sí, muy bien, somos muy progresistas, incluimos derechos humanos, pero vamos a cotarlos, vamos a cotarlos. Y entonces en la contradicción de Tesis 293 hacen todo este discurso un tanto político, tratando de salvar cuestiones de soberanía para decir, sí, está bien, los tratados internacionales los vamos a reconocer, pero cuando haya una restricción expresa, de derechos, nos vamos a quedar con lo que diga la Constitución sin importar lo que diga el Tratado Internacional. Eso a todas luces es inconvencional. Sin embargo, esa fue su forma de salvar y cómo abrieron la, la pinza que no estaba mal diseñada, sino que empezaron a decir, pues por aquí se nos van a ir fugas y mejor hay que cerrarla. Y cuando hablan de precedentes, al menos del sistema interamericano, Dicen, sí, los vamos a tomar en cuenta como criterios orientadores si, no, si el caso no se parece al de México y México no es parte. El de, el, de, de México sí hace parte, si sí es vinculante o sí o sí, no hay forma de, de excluirlo. Pero en los otros que pudieran ser elementos enriquecedores para resolver una resolución, solo los podemos tomar como orientadores y sí se parecen. Entonces, Sí hay ahí un retroceso en un criterio que ya se había marcado bien fijo y en donde el, los derechos humanos eran el piso mínimo, ¿no? Y, y con esto sí reducen a restricciones a derechos. Eso es lo que estaba mencionando yo, eh, lo que dijo muy bien la compañera, muy bien, el expediente varios 912-2010 que fue el resultado de una discusión sobre una sentencia contra México de la Corte Interamericana, en el caso de Rosendo Radilla, ¿no? determina lo que dijo la compañera en esos momentos. Las decisiones de la Corte cuando México es parte van a ser obligatorias, pero cuando no es parte, entonces van a ser criterios orientadores. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es orientadora nada Sí, sin embargo, bueno, creo que se refería un poco como a esta discusión que hay sobre si la Corte Interamericana funciona como un tribunal de cuarta instancia. Porque han habido, sí, sé, de algunos casos de Perú donde se está pretendiendo que la Corte lo realice, pero ahí se salvan diciendo que no es un tribunal de alzada, únicamente va a revisar cuestiones que se refieren a violaciones expresas de, a derechos más. Sí. Entonces, el, se dice, bueno, por ahí hay este, leí también que eh, esta reforma del artículo primero responde al contenido del artículo 14 yo creo que es más bien que responde a una decisión política ¿no? de, las, de las sentencias de la Corte Interamericana por lo tanto el, el expediente de 912 pero hay quienes dicen no, esto responde a la aplicación del artículo 14 constitucional Y bueno, de todas formas, como dice la compañera en el expediente, eh, el, es el 912, no, 293-2011, 293-2011 es donde acota, ya, es salvo una excepción expresa de la Constitución, entonces se va a atender a lo que dice la Constitución. Entonces, este criterio de que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, porque el artículo primero lo dice, tiene una excepción y la excepción es cuando diga la Constitución que hay un límite en esto entonces se va a atender a lo que dice esto. El otro criterio que dice que este reforma reformado al artículo primero, responde al artículo 14, es por... Eh, la necesidad de interpretar, de poner unos parámetros hermenéuticos para la interpretación de los tratados internacionales en México, que tiene que ver en precisamente esta duda de cómo incorporar el derecho internacional vinculante, que habla el artículo 133, al, al orden normativo. ¿No? Eh, sí, como dice la compañera, se dan dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás cuando se hace esta acotación en materia de derechos humanos. cuál es el, el artículo, luego, lo, luego les digo exactamente cuál es el otro criterio que dice no, es una aplicación de este artículo que se hace esa reforma, que es por necesidad de, de saber cómo se va a aplicar el derecho internacional y los derechos humanos. Eh, y seguimos entonces con nuestra presentación de Derecho Indígena. Esto es a lo que se refiere entonces al artículo primero y a la necesidad de pues que tenemos que entender cómo vamos a aplicar el, los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que vinculan al Estado mexicano ¿no? en cada uno de nuestros este, asuntos que acompañamos, que defendemos, ¿Qué son las dos? lo que voy es que después de este, estos reconocimientos constitucionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas hay muchos aspectos muy puntuales que nos muestran contradicciones con las leyes y con la aplicación de estas por ejemplo, la consulta el ejemplo que acá también en materia de, del tema de la policía comunitaria se habla de la adopción de la ley 701 que reconoce a la policía comunitaria pero no es lo que querían ellos no fue consultado se dieron reuniones informativas que se mostraron como, como realización de consultas y no fueron consultados claro, posteriormente la policía comunitaria toma esta ley para defenderse para oponer esta ley sus, oponer sus derechos frente al, al Estado, un ejemplo eh, hubo un, creo que en el 2011 se detuvo se han detenido constantemente a autoridades comunitarias en asamblea ¿no? se exigió al Estado liberar a estas autoridades comunitarias pero para llegar a ese punto de la asamblea es porque la comunitaria eh, fue a buscar al juez y al ministerio público y los detuvieron detuvieron a autoridades del Estado los retuvieron entonces imaginen lo que esto significa en materia jurídica pues, privación ilegal de la libertad y, y aparte funcionarios públicos la policía comunitaria detuvo a estos funcionarios y los guardó se llevó a cabo una asamblea o sea, fue, fue el juez y fue el ministerio público aquellos que libraron las órdenes de aprehensión de las autoridades comunitarias entonces los llevaron a estas personas a asamblea general comunitaria y dijeron ahora qué vamos a hacer con ellos y les regalaron la ley 701 que reconoce la actividad de la policía comunitaria no solamente en materia de seguridad, sino en administración de justicia, así como el convenio 169. Entonces, los hicieron firmar un acuerdo y liberaron a, los, a las autoridades comunitarias. En esa, se comprometieron frente a la Asamblea a liberar a las autoridades comunitarias. Entonces, ha, ha, habido, ha habido varias experiencias al respecto que tienen que ver con algo que el doctor Carlos quería platicar en materia de derechos de los pueblos indígenas, derecho indígena específicamente, el derecho a su derecho. ¿no? no sé si nos quedamos o si seguimos con esto. Vamos a no sé por cuestiones de tiempo, creo que ya la mayoría ya estamos porque se están un poco absortos y creo que ya no tenemos la mitad del público. No sé si quieras como redondear un poco la presentación. Propongo, pues... ¿no? a todos redondearla a y que nos Ajá. y que nos retiremos. Eh, bueno, teníamos eh, el tema de consulta todavía, pero bueno, va a ser un tema que se va a retomar específicamente en casos concretos. Así que bueno, eso ya lo vamos a ver. Pues, traía como un ejemplo dos, dos, dos cosas. ¿no? Una, que es un, un caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Colombiano, que es muy interesante en materia de eh, derechos de los pueblos indígenas. Y otra es un documento que se fue la compañía que, vi, que traía algunos libros sobre reforma energética y todo esto. Un documento que está en internet, que es una guía de ocupación territorial, no sé si la conozcan. Bueno, por un lado, a ver, empecé con la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Este caso es muy interesante es de un pueblo indígena, Paez se llama, donde se, se ve la, no solamente la existencia del pluralismo jurídico que reconoce la misma constitución colombiana reconoce el pluralismo jurídico reconoce la autodeterminación de los pueblos y reconoce el derecho a su derecho el ejercicio de su derecho entonces, ¿qué sucede en este caso? creo que lo tengo por aquí para darles el dato eh, en este caso es este la sentencia T523 diagonal 97 ¿qué sucede en este caso? que una persona eh, acusada de homicidio va ante eh, la jurisdicción del estado a decir que el pueblo país violó sus derechos ¿por qué? porque él se, o se lo sometieron al procedimiento comunitario interno y el procedimiento comunitario interno implicaba fuetazos, entonces aquellos defensores de los derechos humanos puristas van a brincar y van a decir, no, eso es este, violación a la integridad personal, ¿no? es tortura inmediatamente, probablemente, porque es, es son estas cosas que ponen en la mesa la discusión de qué es lo que es verdaderamente importante para unos y para los otros, ¿No? para todos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? En el procedimiento de la comunidad PAES indicaba fuetazos, senten fue sentenciado una cantidad de fuetazos, y otro era de que tenía que dejar la comunidad. Entonces, destierro. El destierro está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces. Ahí nos colocamos, incluso en pugna, los mismos que nos creemos defensores de los derechos humanos. Torturas, es que ¿cómo puede ser eso? ¿No? Pero bueno, entonces ¿qué hace la Corte Constitucional Colombiana? Tribunal Constitucional Colombiano? Lo que hace es que va a investigar los elementos que configuran la tortura. Y estos elementos implican la gravedad y la intencionalidad de acuerdo al derecho internacional y a todo el desarrollo del derecho internacional en materia de, de, de la tortura, ¿no? de la previsión de la tortura. Entonces, termina diciendo que los fuetazos en el sentido en cómo están incluidos dentro del procedimiento comunitario país, pues no es tortura, porque lo que busca el fueta, el, al, al darse el fuetazo, no es causar un daño grave, sino reproducir el sonido del trueno para limpiar el desequilibrio que se ocasiona en la comunidad un desequilibrio, lo que buscan es volver las cosas al estado que tenían antes no solamente materialmente, sino espiritualmente, moralmente tengo otros ejemplos de la comunitaria la reeducación en la comunitaria esto de lo que hablaba la doctora Vidal tiene que ver con esto porque la reeducación es una sanción llevan a las personas que cometen errores a trabajar en las diferentes comunidades que forman parte del sistema comunitario durante 15 días, hasta el tiempo que se cumpla la sentencia que las autoridades o la asamblea como máxima autoridad les ha impuesto. Pero esa educación que es trabajo comunitario, tiene dos aspectos. No solamente la idea de que el trabajo vuelva a las personas al camino correcto, sino que además después de trabajar, bueno las personas de confianza, las personas de respeto de las comunidades platican con ellos para que reflexionen sobre lo que han hecho, sobre la falta que cometieron y así constantemente, eso es por el lado de aquellos que cometieron una infracción, ¿eh? cometieron un error pero del lado de la sociedad, del lado de la comunidad que los recibe la comunidad les da de comer, la comunidad, en cada comunidad en donde hacen trabajo de reeducación, esa misma comunidad está obligada, bueno, obligada entre comillas, porque si las personas no trabajan, no. Si trabajan, sí, les dan de comer. En el sentido de la sociedad, implica que están viendo cómo está evolucionando o no evolucionando esa persona que cometió una falta. Porque de alguna manera también necesitan otorgar pues ese perdón, necesitan sanearse ellos, volver a tener confianza de que las cosas van a estar bien después de que esta persona o estas personas terminen el proceso de reeducación. El hecho no solamente desde el individuo que cometió la sanción, es por un lado una, una, una situación de reflexión interna, pero del lado de la sociedad, como están viendo, cómo está es abierto, es el trabajo en la calle, en el campo, en la iglesia, en las construcciones, etc., donde se, se les indique a las personas que pues se están viendo lo que están haciendo. Entonces, también ahí hay una hay, hay otra reacción, hay otra consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tortura, digo, el tema de la tortura, ¿no? la tortura de los fuetazos, entonces la Corte dice, no, no hay tortura. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa con el destierro? Entonces dice, bueno, sí, el, el, la discusión era que el Estado colombiano había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto, se estaba violando el pacto al permitir esta situación. Entonces la, el Tribunal Constitucional Colombiano dice, a ver, si en efecto el Estado, mexicano, el Estado colombiano forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, y este pacto prohíbe el destierro. Sin embargo, sin embargo, esta persona fue eh, invitada a dejar la comunidad, la comunidad dentro del territorio colombiano, no el Estado colombiano por lo tanto no se viole el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Esta sentencia yo creo particularmente, pero muchas otras que la retoman, pueden darnos muchos elementos de discusión en materia específica de ciertos aspectos que tocan los derechos humanos como se acaba de mencionar. Sí, sí, también. Este, nada más, déjame terminar con esto. Con, déjame terminar con, la, con el criterio de la, de la Corte. Eh, esto dice la Corte, al final dice, ¿cómo debo de aplicar o por qué, aplico, por qué tomo estos, esta, estas interpretaciones? Dice, la sentencia se plantea en términos de un diálogo intercultural que sea capaz de trazar unos estándares mínimos de tolerancia un diálogo intercultural, en este sentido diatópico y dialogal de que ya habíamos mencionado anteriormente ¿no? en otras sesiones, que cubran los diferentes sistemas de valores. Este consenso intercultural radica en lo que resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciosos del hombre, como el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. No menciona la propiedad, ¿eh? lo que destaca la Corte colombiana es que la exigencia del debido proceso porque eso es lo que se alega el derecho al debido proceso porque, ¿Por qué la comunidad me tiene que este, sentenciar si sí, yo quiero que me sentencie el Estado colombiano? Se a las normas y procedimientos de la comunidad indígena atendiendo a la especificidad de la organización social y política de que se trate así como a los caracteres de su ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional colombiano va a verificar para, para ver si se violó el derecho al debido proceso, va a acercarse al proceso comunitario país y verifica que en el caso del señor que, que lleva a cabo este, este proceso, ese procedimiento de queja ante, la, ante el tribunal, verifica que el procedimiento comunitario sí se llevó conforme al procedimiento comunitario normal. O sea que el debido proceso no se violó, no se violó desde el punto de vista de la comunidad. No sé si, si queda clara esta idea que es muy importante, porque si uno va al Estado, por lo menos en el caso mexicano, se verifica el debido proceso, se verificaría, pienso yo, me atrevo a decir, probablemente me equivoque, verificarían el ejercicio, la eficacia del derecho al debido proceso, de acuerdo al sistema normativo mexicano, no al comunitario. Hasta donde yo sé, hasta ahorita no se ha llevado a cabo una sentencia que tome en cuenta esto, la diferencia cultural en México. Con los peritajes antropológicos y todo, lo que hacen es, dado al atraso, dado a la marginación, dado a la pobreza, dado a la ignorancia, dado todos esos elementos entonces no entienden no entienden cómo es el derecho al debido proceso, por ejemplo, o tal, de, tal o determinados derechos. Por lo tanto, pues entonces vamos a aminorar la pena. Y pueden salir, porque aminoran la pena a un punto en que es susceptible eh, pagar una fianza, por ejemplo. Pero no hay una sentencia que tome en cuenta la diferencia cultural como lo hace la, eh, de este tribunal en Colombia, que va a verificar a la comunidad. A entender cómo se lleva a cabo el derecho y los procesos comunitarios, y entonces, por lo tanto, hacer un, una operación de silogismo y decir si sí se aplicó el derecho proceso, ¿qué te estás fijando? ¿Sí? Porque esto es así, sí, como Bueno, en relación a lo sí. que usted ya hablado, entonces todo es el sistema, en caso de que habría que averiguar, por ejemplo, lo que está pasando en Chiapas, también que están haciendo estos sistemas o en otros lugares. Pero no ha habido una repercusión ahora sí de abajo hacia arriba hacia el orden legislativo del Estado de Guerra, es decir, a pesar de todo este trabajo, eso no ha impactado en la modificar leyes. Sí. O sea, se supone que hay proceso penal ¿no? en el Estado mexicano. Sí. Pero de algún modo este, todos estos estos estas formas de eh, reeducar, de procesar diferente, no han impactado en del estado de México. Bueno, se hizo la, la ley 701 que reconoce a la policía comunitaria y a la Cranca, nada más. y sigue habiendo este, procesos del Estado contra las autoridades comunitarias y lo sigue habiendo por privación ilegal de la libertad por su de funciones como en el caso de Nestora cuando su función comunitaria de autoridad comunitaria era hacer lo que hizo ¿no? entonces este, sigue habiendo procesos penales contra este, autoridades comunitarias y, y no me acuerdo que me registe no, o sea, ¿no? Si, si no ha impactado en las leyes ¿no? si el estado de plano no, no hace caso de esos procesos que están funcionando de modo que igual en fin, que, este, yo creo que, estos tribunales, este, indígenas que yo creo que hay una reticencia del derecho en general de manera tradicional ¿no? eh, para mantener su hegemonía como es y para mantener los valores que ellos consideran como principales como los más importantes ¿no? en algún momento las normas se identifican como lo correcto lo dije en algunas otras sesiones lo correcto, lo, lo bueno ¿no? al contrario de lo malo pero ¿qué sucede? diría por ahí un profesor en el caso de, una, de un movimiento revolucionario ¿no? que de un día para otro un día son Delincuentes, son a lo mejor terroristas, y al otro día pueden llegar a ser los héroes de la nación, los fundadores de la nación, todo porque lo dice una ley. Entonces, hay, hay que ver. ¿Quieres participar? ¿No? así eh, Y bueno, esta era la sentencia, el caso de los desplazamientos internos, pero eh, yo, en, en este caso de la sentencia, se refiere al debido proceso comunitario, ¿no? al, al plural, a la existencia del pluralismo jurídico y cómo, cómo el Estado, a partir del Estado, se puede integrar la idea del pluralismo jurídico y la idea de la existencia o coexistencia de diferentes órdenes normativos. Los desplazamientos internos, por lo general, son a causa de movimientos este, criminales, de organizaciones criminales que, que hacen que las personas huyan ¿no? Como lo que está sucediendo en Chiapas. Si te refieres a esto... Sobre esto hay unos llamamientos de la Organización de Naciones Unidas actualmente para México y de la Organización de los Estados Americanos, muy importante, sobre esto. Yo tengo una duda. Sí, sí. Este, en este caso de la sentencia de la Corte Colombiana o sea, lo que hacen para legitimar el debido proceso a partir de, de como las formas comunitarias de impartición de partición justicia es como una cuestión de interpretación que hace la corte colombiana y lo podría hacer igual el Estado mexicano o la corte mexicana si quisiera hacerlo, porque o sea, en términos jurídicos están como ambivalentes o sea, o sea, o, ¿Tiene, o... tiene todo, pero esta, esta idea de que el derecho es neutro no es cierto y aquel que, los, que aplica el derecho, pues tampoco es cierto, tal no es cierto que vean el ejemplo demasiado, a lo mejor burgo, pero no fue mi culpa, fue culpa del abogado del Ministerio Público de Guerrero. ¿no? Allá aquel que firmó no sirve nada, cuando jurídicamente él está obligado a cumplir con un tratado internacional de acuerdo, en ese entonces, al convenio 133, ¿no? digo, al artículo 133 este, de la Constitución y, eh, y de acuerdo a todos los eh, principios jurídicos que rigen al derecho, y al derecho internacional de, este, de los tratados incluso, ¿no? El pacto Sun este, el cogens, norma operativa ¿no? de derecho internacional, y, y no lo sabía. En este caso el, el abogado no lo sabía, pero puede haber otros casos en los que los encargados, los funcionarios encargados de solucionar estas situaciones, pues sí lo saben y simplemente consideran y un ejercicio hermenéutico que es completamente hegemónico. ¿no? Esta es otra de las citas que hace este, en esta sentencia la Corte del Tribunal Constitucional colombiano, porque dice, eh, la constitución propende a la recuperación de su cultura, pero solo en aquellas prácticas que son compatibles con la, cosmo, con la cosmovisión de la sociedad mayoritaria. Es claro que un razonamiento de este tipo, dice el Tribunal Constitucional Colombiano, un razonamiento de este tipo respondería a una hegemonía cultural incompatible con el pilar axiológico del pluralismo, que, entre otras, eh, entre otras cosas, bueno, permite a las comunidades aborígenes la materialización de sus costumbres, siempre y cuando no violen el núcleo duro de lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más por el hombre. Pero además desconocería los mismos preceptos constitucionales que, al reconocer la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas, posibilitan dentro del marco del Estado la recuperación y reinterpretación de los símbolos y tradiciones culturales propias. Esta interpretación bien podría ser aplicable en el caso de México, ¿por qué? porque el artículo segundo constitucional reconoce el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas reconoce los sistemas normativos indígenas al interior de sus comunidades, lo que estaba haciendo en el caso de Colombia en la comunidad de Paez ¿no? entonces, lo que está diciendo el tribunal es reconocer la pluralidad cultural y el pluralismo jurídico es, implica a lo mejor riesgosamente, podría, retomando tus palabras, este el reconocer la diferencia, pero hay un límite y ese límite es ese núcleo duro de lo que verdaderamente es importante para el ser humano. Ahora, ¿qué es verdaderamente importante? Habrá unos que digan la propiedad privada, ¿será? Entonces, este, esta, este, esta cita de la, de la sentencia me parece muy importante y que puede, podría ser fácilmente aplicable para el caso mexicano con los eh, contenidos constitucional que tenemos nosotros ¿no? y bueno, vamos a dejarlo ahí ah, sí eh, en, esta, en lo que nos acaba de explicar mi duda es si, si todos, todo esto se puede aplicar a una comunidad que no sea reconocida como indígena en todas las comunidades que se hacen ley Alguna duda? El otro ejemplo que quería mencionar pero a lo mejor lo dejamos para algún otro momento solamente como referencia a lo que es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por un lado pero por otro cómo las mismas autoridades y las mismas autoridades federales eh, hacen cosas que no van de acuerdo con su de derechos y ese ejemplo es esta guía de ocupación territorial que yo les quería poner este, no sé si la conocen, ¿la conoce compañera? no, pues no, no, la, la conozco, <risa> de hecho yo iba a preguntar también ¿la es esta guía de ocupación territorial no es una norma, no es una ley es solamente un instructivo que va en dirigido a las empresas aquellas empresas, sociedades mercantiles, que pretenden hacer una explotación de minería, por ejemplo. Bueno. Entonces, esta guía les dice a las empresas eh, qué es lo que tienen que hacer, qué requisitos deben de cumplir, de acuerdo a la ley, etc. ¿Verdad? ¿no? no es una ley, pero si es algo que necesariamente influye, pues, en lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando cuando se habla de la promoción de la educación Guía de ocupación superficial, alianzas estratégicas para la promoción y desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano. En esta guía, si bien se dice a las empresas qué requisitos de acuerdo a la ley deben cumplir para llevar a cabo el hecho, la, la, Exploración y explotación del territorio, también dice: hagan esto. Y luego dice: asterisco. Bueno, pero si sí, ustedes se acercan a las comunidades con un tiempo previo este, importante y tratan de hacer alianzas y, y tratan de, de invertir y dar dinero, si ¿sí, dicen eso? Sí. No. Eso ayudaría mucho a facilitar nuestra vida. Eso dice. Eso dice. No estoy bromeando, lo tengo, este, ¿es muy tarde? Sí. él está en internet, Este está en internet. Este Esta guía presenta de manera detallada los procedimientos y actividades que se deben llevar a cabo de manera oportuna con la finalidad de formalizar las relaciones con las comunidades. La finalidad, es decir, si las comunidades están de acuerdo o no, no es el rollo de nuestra guía. La guía es, va atendiendo Formalizar las relaciones con las comunidades. Esto no exime a la empresa de trabajar en búsqueda del establecimiento de buenas relaciones. O sea, hagan algo así. Si bien este es nuestro objetivo, pues también ustedes tienen que poner a su lado. Eh, buenas relaciones con las comunidades antes y durante la operación minera. Esto conducirá a una mayor certeza y seguridad para la inversión. Si la relación con la comunidad se genera desde un principio, la posibilidad de conflicto o interferencia en la operación general será menor. Sabiendo que tenemos una obligación internacional y constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, la guía no menciona en una, ninguna ocasión la existencia de pueblos indígenas. No menciona en ninguna ocasión la obligación de consultar. Entonces, De reconocimiento de los derechos. Entonces, hay, hay unas cosas muy, muy evidentes, por ejemplo, por son que más resaltan, pero entre el contenido de la guía, dice, por ejemplo, que la, los, las poblaciones, las personas de comunidades y de los ejidos, se ven a sí mismos como víctimas históricas y que hay que tener cuidado, que por, que por lo general hacen uso de la opinión pública y de los amparos o sea, además son temas de Entonces, pues. no, es que lo digo en ese tono pero es que así pareciera porque las empresas tienen que ir y obtener una resolución de la Secretaría de Economía Está y es de la Secretaría de Economía entonces la Secretaría de Economía tiene una, un dictamen un documento administrativo pero puede ser que las personas, los dueños de las propiedades, de los territorios, eh, no estén de acuerdo. Entonces pueden hacer uso de todo esto que les estoy diciendo. Por lo tanto, además ilegales, delincuentes, porque no, no obedecen lo que hay un mandato de una autoridad federal, bueno, pues entonces pueden hacer uso de opinión pública, pública y hay que tener cuidado.